El invierno y soy osa polar, aunque me veréis volar Quemar mi dólar, hacer carambolas Traigo cola, un daño colateral Voy a coser sin dedal, como un barman Sirvo las palabras, pongo el alma al natural Tengo cosas que no puedes ni probar La pasión, la duda, en la mano la pluma y la luna En la voz, el viento de las dunas Soy la cuna profunda, una flor que no abunda Me llaman la pequeña colosal, llevo toda la espinas de un rosal Soy sin y con una buena autoestima De cine, de cine, el destino se tira, se acaba, al final sale rana. Odias, llamas, ardo en llamas. Sino porque no llamas. Triste, feliz y también como no condenada. Condenada. Scarnia. Divisibilidad. Odias, llamas, ardo en llamas, sino porque no llamas. nada de nanay, ay, ay, así tú supieras cuánto mal hay. hay para dar, si no dais más, por las cosas que se aprecian de verdad para creer, hay que pecar luego pagarse que voy a tirar bajo este frío polar al oeste la comodidad espiritual con sabor, sin pan, soy cual picadura de la grana y sal, suena el timbal que no frene, este libre instrumental, con tirititando las cosas van cambiando, si vienen pidiendo que vayan tanto mi corazón yo no está entero, pero guardo a uno, cacho en cachones rock se pone negro, ya no me acuerdo de lo que es cobrar un sueldo Yo no sé qué hacer, no veo nada, nada Se pasó el mes y la luz no está